Experto en fenómenos paranormales, de eso habla su programa, don Ignacio. Escribíle adelante, Nacho. Por estar acá. ¡Nacho, grande! ¡Cómo acá! ¡Tu Uruguay es tu cielo azulado! ¡No lo molestes! <risa> ¡Fue un error lamentable! Dicen que Jarita estaba poniendo la música. ¡Nacho! Claro. Eh, de ¡Nacho! Y hablando bien en serio, eh, tú tienes un programa, te dedicas a esto, ¿verdad? Eres abogado de profesión, pero te dedicas a, al tema de los fenómenos paranormales. Eh, Adelántanos un poquito lo que se vivió en este sanatorio de Franklin, que tiene una historia bien, bien, bien cargada, como se dice en la jerga que, se usa, que usan ustedes, ¿verdad? Eh, y, ¿Y cómo nace esta, esta iniciativa de ir y lo que vivieron un poco antes de ir ver las imágenes? Sí, realmente hace muchos años que me, que me dedico a esto, que investigo. Eh, a nivel mediático, podemos decirlo, ya van tres temporadas en, en Uruguay, que no es lo mismo ir a investigar para... ...determinadas conclusiones que para hacer un programa de televisión, ¿verdad? Eh, Estamos viendo imágenes de tu programa mientras hablas, Nacho, para conocerte sí, un poco mejor, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Eso es Uruguay, eh, ¿no? Eh, eso es Uruguay, sí, sí. Eso es Uruguay. Y realmente la experiencia que vivimos en el sanatorio... Lo, ...por eso hacía hincapié en que no es primera vez que lo hago. Fue muy fuerte. Eh, se vivieron situaciones y sensaciones que realmente eh, no son habituales, por lo menos en mi país... Sí. Tú haces lo mismo ya, ¿no? Te dedicas Exacto. a ver eh, lugares que tienen una cierta historia, una cierta carga, ¿verdad? Eh, entran con las cámaras. Yo, yo tengo entendido que tú tienes varios aparatos especiales, aparatos que sensores sensores que miden temperatura, que miden Exacto. cosas que uno no puede percibir, eh, evidentemente, a, a simple vista. Exacto. Nosotros lo que tenemos son equipos que están especialmente diseñados para la investigación de estos fenómenos. Ajá. Y es importante recalcar esto. Al igual que en Uruguay, lo que intentamos hacer en, en el sanatorio fue documentar lo que las personas denuncian que sucede, ¿verdad? Nosotros no partimos de una afirmación, no decimos, vimos espíritus, vimos fantasmas, vimos espectros, sino que lo que podemos decir es, documentamos alguna de las cosas que las personas relatan que sucede en el sanatorio. ¿Nos puedes hablar de las máquinas de los equipos? Sí. avanzado que usas tú la investigación de, de esta fenomenología eh, es la suma de indicios ¿sí? entonces eh, se tienen eh, equipos que documentan estos indicios por Perfecto. ejemplo eh, sonidos que se le denomina parafonía o psicofonía son sonidos que están fuera del rango audible del ser humano. Perfecto. Para eso se necesita un micrófono que pueda alcanzar a esos rangos. ¿Un audífono? Ultrasonido. Ultrasonido. ultrasonido. Exacto, ultrasonido o infrasonido. Infra sonido, ¿verdad? Perfecto. Eh, de 20 a 20.000 Hz eh, aproximadamente. Va variando su nivel. O sea, ¿sí? se registra sí. el sonido. Sonido. ¿Qué más? Después tenemos también variaciones en los campos electromagnéticos. Perfecto. ¿Sí? Eh, para eso tenemos... Algunos dispositivos que miden el miligauss, la, eh, el, el campo electromagnético. Y también tenemos equipos que reaccionan, que son hipersensibles a las variaciones. Estamos hablando de este simple de energías. Exacto, todo es energía, ¿verdad? Eso. Se manifiesta en diferente, de diferentes formas. Perfecto. Y eh, esas ondas, para decirlo fácil, para sí. que la gente lo entienda en, en la casa, sí. esas ondas electromagnéticas sí. generan variaciones en el ambiente, ¿verdad? Las puede generar desde nuestro cuerpo a un dispositivo electrónico. Perfecto. Bien, lo que hacen estos equipos es, toman las, esas, la, las ondas, que existen unos 25 metros a la redonda, ya. se estabiliza y luego cualquier modificación te avisa que, te, que sucede. Perfecto. Y unidad? hay otro equipo más, ¿no? ¿Hay, eh... Sí, eh, además de lo que es electromagnetismo sí, y sonidos, sí. Sí. también tenemos sí. todo lo que se llama manifestación eh, visual. Y ahí tenemos eh, cámaras que abarcan al igual que eh, en el sonido tenemos un, es un espectro que nosotros no vemos los humanos, que es ultravioleta e infrarrojo. Claro que sí. Sé. Exacto. Sí. Entonces eh, tenemos la única cámara. Eh, ...que es especie de, de estilo GoPro, ¿sí? Para Ajá. que lo entienda la gente en la casa... Sí. Eh, ...que está modificada y, ti, y abarca ultravioleta e infrarrojo. Significa de espectro completo. Como la Kirland. La Kirland tiene un mecanismo diferente. Esta lo que hace es tomar manifestaciones lumínicas... ...que se denominan orbs, ¿sí? Orbs. Que viene del término, viene de la fotografía, orbs. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dije al principio, suma de indicios. En el mismo momento que fuera de nuestro rango visible... ...algo lumínico se manifiesta... Yeah en el mismo momento se graba una parafonía o psicofonía y en el mismo momento hay variaciones electromagnéticas. Perfecto. Bien, eh, todos esos indicios juntos dan como resultado una manifestación inexplicable o paranormal. ¿Podemos adelantar algo, Nacho? Eh, en todos estos equipos modernos, ¿verdad?, con los que tú en entraste, eh, lograron... ¿Captar cam, cam. algo? ¿Se alteraron? ¿Hay algún ¿Sí? indicio sí, de, le, le puedo de decir, presencia o de fenómenos paranormales? Les puedo decir a la gente... Eh, estamos que, hablando del sanatorio de Franklin. Sí, les puedo decir que a la gente... Ahí se hizo este experimento donde ustedes pasaron la noche. Exactamente. Que para que, si quieren tener una noción de lo que captamos, eh, en el canal de YouTube, por ejemplo, de, de Rastros, ok, es Rastros, ok, van a haber más de 30 investigaciones. Pero, lo que se vivió en el sanatorio Franklin. No, eso lo vamos a mostrar ahora, pero eh, les quiero decir para que tengan una noción, para que tengan un termómetro, ¿verdad? De lo fuerte que fue lo que documentamos y como adelanto les puedo decir que grabé después de 15 años de investigación la mejor psicofonía o parafonía que grabé en mi vida. Acá. Acá. acá estamos en hablando de eh. sonidos. Sí. sí. Sonidos. Una voz. Vamos a ver el primer, eh, te, tenemos tenemos varios eh, segmentos de esta investigación, de esta experiencia que se vivió en el sanatorio de Franklin. Vamos a ver. Vamos con el primero, queremos compartirlo con ustedes, con Nacho, con el equipo periodístico que fue, y también por supuesto con la presencia de Alberto, eh, y con el invitado, y con Blanche acá en el estudio. Adelante. Bueno, estamos dentro del sanatorio González Videla. Me encuentro con Alberto y con Nacho. Eh, bueno, la experiencia totalmente, un documental que estamos haciendo un poco para, para tener esta experiencia paranormal, ¿no, Nacho? Exactamente. Es emocionante estar eh, en este lugar, eh, también lejos de mi país, con la intención de, de poder documentar eh, algunos de los fenómenos que tantas personas eh, nos han contado. El, el, el día está como propicio. Hace mucho frío, está lloviendo. Eh, yo he tomado esto con mucha seriedad... ...así que estoy muy contento de poder eh, participar en esta experiencia... Es eh, ...la primera vez y espero que sea interesante. Vamos a usar eh, una cámara que nos va a poner en la cabeza... ...que nos prestó gentilmente Nacho. Es una cámara que está modificada... ...se llama cámara de espectro completo... Uh -huh. ...y abarca eh, también el rango visual... ...que en que nuestra visión, habitualmente nuestros ojos no ven. Los invito aquí de entrada en el pasillo... Aquí empecemos a recorrer esto y, claro. si tenemos suerte, podemos obtener algo, ¿no? Nos encontramos con Germán. Germán Suárez, él es el encargado del lugar, está haciendo como de en este momento nosotros. Germán, cuéntanos, ¿dónde estamos acá? Este cuarto de acá, y por lo que supimos, haciendo psicofonía, respuesta, medio... Era un, una sala común donde tenían todas las camillas. ¿Tú sabes qué pasaba puntualmente acá durante el sanatorio? Aquí lo que pasó puntualmente, lo más heavy en sí, fue que un paciente atacó a otro paciente y lo, lo apuñaló hasta la muerte. Y fue justo en el fondo, donde las máquinas marcan más, más fuerte. Lo que tenemos que hacer ahora es silencio y lentamente comenzar a movilizar la energía. Preguntar. Eh, y estar absolutamente todos en un silencio absoluto para que ningún sonido luego en, el, en la postproducción, en el análisis parezca una voz o un sonido extraño eh, y nos confunda. Voy a encender este dispositivo que como les dije detecta variaciones electromagnéticas ustedes van a ver que a medida que acerco mi mano y esto detecta el electromagnetismo de mi cuerpo va a sonar. En medida que me alejo, deja de sonar. Te voy a pedir al camarógrafo lo que tengo en mi mano. Sí. Miren. Sí. miren, miren, miren. Miren. miren. ¿Te voy a, eh... Javier, sí. te voy a pedir por favor que hagas el mismo movimiento y que las cámaras lo capten. ¿Dónde sí. estabas tú? Aquí. Bien, no sé. te voy a pedir que hagas el mismo movimiento que hiciste que fue para descartar que no te haya captado el tiempo. Me vine por acá, me pegué y, seguí. y podemos ver que... ...absolutamente nada. Podemos hacer la continuación que, como lo decía antes Nacho... ...que si uno se acerca... ...suena. Nadie se acercó tanto. Exacto. <risa> cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Miren, miren. Correte. Por permiso, Alberto. Permiso, Alberto. Permiso. Permiso. Qué bueno. Te acercaste a nosotros. ¿Podés decir un sí o un no? Miren, miren, miren, miren, miren, Estamos teniendo... Ustedes vieron que estaba totalmente inactivo. Sí. Estamos a una distancia que es imposible activarlo nosotros. Yo pregunté... Acabo de grabar un susurro muy fuerte. No llegué a distinguir porque estábamos hablando. ¿Con qué número te identificaban? Oh. ¡Miren, miren! ¡18! Mira, ¡La energía miren. cambió! ¡Cambió todo! ¡Miren! ¡Por favor, tomalo! ¡Disparó de golpe! El 18, si no equivoco, es quien cometió... El asesinato. El asesinado en 18. ¿El asesinado fue en 18? Ah, perfecto. Mi sensación es de observado. Como que algo se aproxima, no entiende, no confía y se aleja. Que creo que son las variaciones electromagnéticas que tenemos. Creo. Eh, se me quitó el miedo, incluso hasta el frío. Eh, no siento algo trágico, eh, siento eh, buena onda, buena energía. Es mi sensación. Alberto se le quitó el miedo. Wow. Y a mí se me erizaron los pelos. Pero, pero... ¿Pero por qué se te quitó el miedo? ¿Qué, qué pasó eso, contigo eso en te, ese momento? Eso te quería decir. Que cuando entramos había un... Eh, un no sé, una, era como una atmósfera de, de, de que estábamos todos, todos, todos, un poco sugestionados y con mucho miedo. Y en un lado. minuto, Está estaba helado. Sí, sí, sí. Y en un minuto terminado estábamos todos con el, con el equipo y empezó, empezaron a suceder estas cosas... Y a varios, no solamente a mí, empezamos a tener una paz interna. Creo que Javier también. Y lo comentamos a ti primero. ¿Qué te pasa? No. Y lo comentamos. No. Ah. no, no, no. Y me decía, eh, Nacho, bueno, dilo, dilo tú por favor, que también... ¿Qué sucedió? Esa situación que se dio, ustedes vieron que había actividad, sí. ¿verdad? Sí. Eh, sucede habitualmente en los lugares que está, están, como decía él, cargados de forma negativa. ¿Por qué? Porque aquello que quiere acercarse y manifestarse te hace sentir una sensación de comodidad. ¿verdad? Si te haces sentir incómodo, tú te vas. Si tú te vas, no te puede afectar. Entonces, lo que sentía Alberto, lo que sentían los, los otros integrantes del equipo, es lo que en 90% de las veces sucede en lugares donde eh, existieron hechos trágicos como, como este... Pero Nacho, ¿tú, tú, tú hablabas, tú tratabas de comunicarte. Claro, yo, man, yo en cuanto empiezo a sentir lo mismo que ellos, eh, por los estudios y por la experiencia, ya sé que me estoy comunicando, intentando comunicarme con algo negativo. Entonces manejo la energía de otra manera, distinta. Porque cuando preguntas, se prenden las luces del, de, del equipo. Exacto. Eh, como les decía, la manifestación electromagnética está vinculada a estos fenómenos porque la hipótesis dice que somos energía y que nunca morimos, que nos transformamos, ¿verdad? Entonces, en esa energía que nos transformamos, dice la hipótesis de que se podría manipular estos con esa energía manipular estos equipos y dar respuestas ...de forma inteligente a mis preguntas. ¿Sí, ¿Sí que las almas estarían ahí? Sí, claro, la energía. La energía. La, la, la, la ¿Qué digo? pasa con, con... tú dijiste de un número? Sí. sí. Pero yo quería decir algo, ¿ah? ¿eh? Sí, dale. Y como tenía esta, esta paz interna, yo dije... ...y le dije al equipo, oye, estamos con el, con el reflector de la cámara... ...esto se hace con la luz apagada. ¿Por qué no apagamos la luz? Para sentir esas cosas. Y ahí... Que cosas. Lo bastante, vamos a hacer, no, cosas. Tenemos, tenemos eso. Sí, disculpa te interrumpí. Oye, eh, eh, estamos, estamos, eh, Yo interrumpir. Quiero... Pero antes que, que diga lo del número. Sí, sí, es importante. Y antes, antes de que diga el número, contextualizar. Estamos en el sanatorio de Franklin. Eh, obviamente, ustedes lo que hicieron fue visitar algunas habitaciones, ¿verdad? Eh, este sanatorio que tiene una historia. Eh, que tiene obviamente una historia cargada, donde se dice que hay fenómenos paranormales que no tienen una explicación muy lógica. Y esto que ocurrió, lo del número, es en una habitación del sanatorio. Exacto. Eh, eso sucedió en la habitación donde un eh, paciente mató a otro. Perfecto. verdad eh, el, eh, el, número, el número 15 mató al número 18, si no me equivoco. Ajá. Eh, y... El, el dispositivo que ustedes estaban escuchando, que hace como un ruido de ruido sí. blanco, sí. ¿sí? ese barrido, eh, es un dispositivo que se llama SB7 y tiene una historia muy larga, pero se entiende que en el ruido blanco se pueden escuchar voces de personas que han fallecido. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que se escuchó fue justamente eh, uno de los números de los pacientes que fue asesinado en, en ese lugar. Muy bien, tenemos el momento que me puso Alberto también. Vamos a seguir con esta experiencia que vivió el equipo junto a Nacho y junto a Alberto en el sanatorio de Franklin. Eh, vamos con la siguiente experiencia. Bueno, yo ahora le estoy proponiendo al equipo que apaguemos la luz de la cámara, sigamos grabando, porque en este minuto hemos estado siempre con luz. Y me da la impresión de que apagando el, el, el reflector pudiese eh, ocurrir otro tipo de fenómeno, que se active el rempo, etcétera. Ah, y a lo mejor también nuestras sensaciones pueden cambiar. Perfecto. ¿Te parece? Claro. Nosotros no queremos molestarte, queremos comunicarnos contigo. Tú ahora puedes.. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quem la escuela a ella. Blanca luz. Blanca. Prendele más Prende ayuno más. para pará. pará. ¿En qué hombro fue? Bueno, Estas son las sensaciones que muchas veces cuesta transmitir o a través de la pantalla como están viendo ustedes tanto la temperatura, como la oscuridad como la sensación, es verdad que, que se vive en el lugar a veces a través de la televisión es difícil de transmitirlas, pero estas reacciones son las que eh, se manifiestan en los sentimientos, son reacciones humanas a ah, estos, estos, fenómenos que, que suceden. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Se fue ella? Sí. Se fue ella? Sí. Se fue ella? Se fue, ella? ¿Se, fue ella? se volvió a encender en el momento que logró que alguien se vaya. Sí. Eh, es lo que hablábamos antes un poco del, del cómo uno es canal con esto, ¿no? Exacto, exacto. Y eh, recuerden que nosotros venimos al lugar donde, si es que existe esta energía en este lugar, reside aquí. Entonces uno viene como visitante. Y muchas veces eligen quién se va y quién se queda. No lo elige uno. Y lo hacen a través de estas sensaciones. Eh, ¡Wow! Va a estar la. Eh, la nuestra compañera Lale, la que vive una experiencia eh, traumática, pero explícanos un poco Nacho lo que, lo que ocurre ahí. Bueno, en ese momento como, bien, como bien decía Alberto apagamos la luz y, y estaba todo el equipo se escuchó clarísimo y sí, en ese momento clarísimo. Alejandra siente que le tocan el hombro ¿verdad? De inmediato encendemos la luz porque acá lo que más es importante es la integridad de la persona, ¿verdad? Encendemos la luz, la vemos que está en ese estado de nerviosismo, de sí. llanto. Enseguida intentamos abrazarla, decirle que se quede tranquila. Y enseguida lo que se hace en este tipo de investigaciones es buscar la explicación racional. Ella estaba muy cerca de una columna, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira que tenés detrás una columna, claro. quizás con la luz apagada sentiste que te tocaron y en realidad fue que. Te... Y ella me dijo no, sentí la mano que me apretó. ¿no? Wow. Eso es muy distinto a, a un golpe a, Claro, o a tocar algo con ¿Qué? la espalda ¿verdad? Eh, En ese momento empieza a sonar el detector de campos electromagnéticos nuevamente Y grabamos la primera psicofonía o parafonía O sea, son voces que salen, surgen del ambiente Que no pertenecían a nadie de los que estábamos Y que tienen que ver con el contexto que está sucediendo o sea, la voz dice, se va. Se va, sí. Se va, claro, Es, clarito. es, es, es como, como que logró su cometido, ¿verdad? Eh, y fíjense que en el momento yo no la escuché. Y sin embargo, le, le comenté a Alberto y a Javier de que muchas veces lo que sucede es eso. Buscan que alguno se vaya con esas sensaciones o con el contacto físico. Sí. Y la psicofonía tiene que ver con lo que estábamos... Nacho, eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de lo que vivió la Ale, ¿verdad? cuando dice se va, que se refería... A la Ale. Eh, esos, esos no sé cómo llamarlo. Yo no, yo, perdóname, no sé, esas no energías. Energías. Podemos escuchar de nuevo. ¿sabes? Energías. No vamos a escuchar de nuevo. Se van, se pueden ir contigo, sí. O quedan ahí. Las dos cosas. Oye, eso quería preguntar. En yo, este caso Vera, quedó. Porque ¿Quedó? cualquier, cualquier persona, cualquier persona está capacitada para vivir una situación sí. como lo que vivió Alejandra. Exacto. Pero por lo mismo, ¿quiénes son las personas que, que, que como, como tú, Blanche, dices que se fue la, la, claro. la energía con ella? No, se quedó. No, se quedó. se, quedó, se dice, se, dice ah, se va. Se va. Sí. Él dice, se va, pero siguió la luz. Pero, la luz. pero pasa sí. la posibilidad de que la energía se puede ver con una persona. Sí. sí. Wow. Sí, puede suceder. ¿Y cómo sí. protegerse frente ya a eso? Ya ha sucedido hartas veces, muchas veces. Sí. Hay gente hacer. que juega sobre todo con, el, con este mundo. Escuchemos sí. el Cebao, no? ¿Es posible? Director? Incluso, eh, perdón, el Seba que acaban de escuchar es muy muy leve y pero, claro, difícil es de escuchar. Pero, al, lado, ¿no? al lado de la. Ah, yo les dije que es la mejor psicofonía que he grabado en, en estos 15 años, es la mejor psicofonía. Pero escuchémosla si quieres. Vamos a ver si se puede eh, repetir, eh, señor director. Estamos, estamos en el sanatorio de Franklin, una experiencia que vivió el equipo al pasar la noche ahí, ¿verdad? En este lugar cargado de, de historias y de sucesos paranormales Vean Vamos a molestarte, queremos comunicarnos contigo Tú ahora, puedes... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué mala? mola, mola mola ella, blanca luz Prende alumno más. más, prende la más. Pará, pará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 se manifiestan en los sentimientos, son reacciones humanas a estos a estos fenómenos que, que suceden. Uf. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Se fue ella, sí. Se fue ya? sí. Se fue, ya? Sí. ¿Se fue ya?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 Y lo hacen a través de estas sensaciones. Muy bien, estábamos viendo esta experiencia tremenda. Nacho, a ti, a ti, y se escucha clarito, ¿eh? sí, se va. Va. Sí, se va. Eh, ¿a ti te pasó alguna vez eh, lo que le pasó a la ¿Más ¿Tú también sí. sentiste sí, varias eh, veces? Lo mismo, ¿sí? varias veces, y en uno de los programas que se llama El Molino Quemado en Uruguay, eh, justamente lo pudimos documentar en, y, y en tiempo real se ve, yo estoy con una campera de cuero, el camarógrafo justo me está enfocando desde aquí arriba y se ve cómo se hunde mi campera y se marcan los dedos. Eso lo pueden ver en el, en el canal de YouTube del programa. Tuvo una repercusión muy grande a nivel internacional porque fue de las pocas veces que se pudo documentar. Porque, porque real. lo que pasa, Nacho, con esto es que uno eh, eh, siente muchas cosas, el poder de la mente es infinito y hay mucha sugestión también. Por eso también hay tanta, hay tanta charlatanería con respecto Exacto. a este tema. Exacto. Cuando se documentan hechos concretos, como el que acabamos de ver, por ejemplo, eh, son, son verdaderos aciertos, porque, porque, porque cuesta registrarlo. Yo, me esperé, yo estuve un año trabajando en, en un docu de esto y, y cuesta mucho grabar, hay que grabar muchas zonas. Horas, horas, horas. Exactamente, por... entonces eh, es un acierto. Creo que lo que viene a continuación también es de los, es de los eh, grandes aciertos que hace... ...que has podido vivir. Sí, exactamente. Y es muy importante lo que tú decís. Porque acá eh, Ed Warren, ahora se hizo famoso por la película El Conjuro... Sí. ¿sí? La, la eh, segunda parte es a hora. Exacto. Decía en de sus conferencias que la cámara es, y la grabadora es un testigo imparcial. Uh -huh. Es decir, nosotros podemos estar sugestionados y tener nuestras creencias religiosas, eh, ideologías... ...pero la cámara, las grabadoras, uh -huh. no las tienen. Entonces, cuando objetivamente se documenta que se hunde y parece ser una mano cuando se graba la voz, ¿verdad? Eh, todo eso es sumamente importante porque es evidencia de lo que, de lo que estábamos sintiendo, tuvo manifestaciones en el entorno. Además que yo le consulté, perdón, si había bajado, si habían tomado la temperatura y me dijo, sí, bajó 3 grados. Y 3 grados muchísimo. En temperatura ambiente, sí. Claro. Por ejemplo, en el caso de la Ale, que sintió no cierto esta mano, eh, perfectamente lo podía haber sentido también Alberto. O sea, ¿Sí? cualquier persona que no, está estaba... En ese momento Exactamente como lo dije en la durante la investigación Muchas veces, por no decir todas No somos nosotros quien elige sentir esa manifestación Sino que es aquello que la, que la genera Alberto Nacho, tenemos Twitter La gente se está manifestando por supuesto eh, Con esta experiencia que vivieron ustedes en el sanatorio de Franklin ¿Por qué él eligió que se fuera la Ale? Buena pregunta de Alejandra Ankemi es como que la, la, la expulsó del lugar Tenía la, energía la, la y en expresión. realidad no podría dar una, una respuesta certera Pero porque... ¿sabes, Nacho a mí me da la impresión porque ella estaba muy asustada sí, sí. Era, sí. La más, era la más débil digamos sí. entre comillas el, el que estaba el, el... Estaba... No, no tomemos esto como algo negativo no. quizás no, algo no, quizá quizás lo protegió Exacto. ahora exacto. quedaron puros hombres después no no estaba Natalia yo le sentía el corazón, lo la latidos del latido latido corazón. Buenas sí, Nati! ¿eh? Buena estaba, estaba al lado mío la y hecho. yo le sentía lo, lo, lo, lo latidos del corazón? Sí. Se le salía el corazón. La Oye, de la hecho le iba a hacer esta nota, pero no pudo. No pudo, no pudo. La no pudo hacer la nota. Vamos, no, no pudo, estaba vale, con crisis eso. de, de nervios. Vamos con esta experiencia. Eh, ponga sí, no, mucha atención con, el, con esta, este video, sí, sí, ¿verdad? Bien, que registra bien. también otro hecho muy poco usual, que cuesta muchísimo registrar. Eh, y que lo vivió el equipo de dance junto con Nacho y con eh, Alberto Castillo. Vamos. Sigue sí, en dos. Está clavada en, en dos. Y ustedes vieron que cuando llegamos... Miren, sí, mira, miren, mira, miren. Mira, mira, mira, mira, eso, como Eso. Lo que está está enfrente de ustedes. ¿Estás cómodo? Sí, estoy aquí. Okay. Estoy aquí. Okay. Estoy aquí. Okay. Estoy aquí. Okay. Lo que está está enfrente de ustedes. ¿La luz verde es tu sí? Sí. Tres. Mira, tres. mira, mira. Mira, mira, mira. ¿La luz verde es tu sí? Sí. ¿Lo están grabando? ¿La luz verde es tu sí? Tengo la sensación de como que ya me dijo que sí. Exacto. Y como que no te lo voy a repetir. Entonces sabemos que se si enciende la luz verde de forma inteligente. Ya demostramos al público que nosotros tenemos que acercar nuestras manos o nuestro cuerpo a esa antena para que se encienda. Es decir, que nosotros no lo estamos encender. Ahora que pasó un tiempo y yo estoy aquí al lado tuyo, gracias. Mira, quiero aprovechar el momento porque ¿Sí? la gente en la casa nos vio solo solo hacer... Mira. Mira. Pon nuevamente la mano a la misma distancia. Mira, quiero insistir en que Arriba tampoco, y por todos los lados, nada. Solo tiene que haber contacto. Exacto. O sea, tuvimos aquí, recién. Exacto. Las respuestas que tuvimos, además respuestas inteligentes, fueron generadas por algo que estaba a esta distancia. Es decir, Javier, que estaba a menos de 20 centímetros de ti y a menos de 30 centímetros de mí. Bueno, tuvimos varias energías cerca ¿no? manifestadas por los distintos positivos, los distintos positivos, ¿no? como... Cómo... Eh, hasta aquí bien. A mí personalmente eh, me ha, eh, no sé, eh, causado una sensación de paz, uh -huh. eh, pero a Alejandra, Irma, eh, le, le pasó lo contrario. Entonces, es algo totalmente inexplicable. O sea, yo en no, verdad no sé qué decir, pero iría. En este momento estoy sin frío, en paz, y, y siento que la persona que eh, está acá se quiso comunicar con nosotros. ¿Eh? Es lamentable lo que, que le pasó a Alejandro. Oye, tremendo, hay un contacto directo con esa energía, con ese fenómeno. Oye, a mí me, sorprende, me sorprende tus palabras, Alberto, porque tú al, al, al principio comentaste que... L eh, llegaste al lugar con un poco de miedo, Mucho cierto, miedo. pero pero después te dio mucha paz. Sí. Qué, qué raro sí, eso. Es muy raro. Sí. Eh, son ah. sensaciones eh, absolutamente encontradas. Eh, primero miedo y después tranquilidad, paz. Incluso cuando se manifestaban, nosotros nos miramos con alegría. Mira, era como no, se está manifestando. Ah, sino claro. que era, oye, mira, se estaba comunicando. Está comunicando. Quería hablar, quería decir algo. Pero ¿sabes qué sensación me dio a mí? que Nacho es el medium. Sí, claro, sí, claro. Que absolutamente él es el medium. Sí, claro. Porque la pregunta es, si va a otra persona y no vas tú el digamos siempre en estos fenómenos se, se manifiesta quién es el medio elegido a mí me sorprende mucho lo que estás diciendo tú hay que decirle a la gente no lo hablamos fuera de cámara ¿No? eh, y porque desde muy pequeño lo que me dicen las mediums justamente y las personas que estudian esto es que yo funciono como una especie de batería sí, y claro. en donde estoy el primer motor exactamente primer esa motor. es la palabra se llama el motor. y las manifiesta y es totalmente in... perdón totalmente inconsciente de mi parte es decir, eh, pero donde estoy Y Alberto lo puede decir con propiedad Uf. Porque le está pasando ahora en su casa también cosa? las manifestaciones son eh, Más poderosas Porque eh, yo me di cuenta Que Nacho le, le, le conversaba Y él le contestaba claro. Claramente sí. se escuchó Digamos, el primer motor era él Sí Igual amplia, ¿no? una antena este es una antena Alberto ¿tino? ¿tú no eh, no pero, pero eh, eh, bueno eh, algo pasó en nuestra casa pero cuéntalo tú porque eh, es mejor que tú utilizas mejor no, la, la después, palabra... de la, después de la experiencia no antes antes de la experiencia antes de la experiencia ustedes pudieron ver que teníamos el Melmeter, que es un detector de campos electromagnéticos sí. eh, que midió 0,2 y todos nos emocionamos cuando marcó 0,3 miligaus sin embargo, en la casa de Alberto, eh, yo estaba en el baño aprontándonos para salir y sentí que el pestillo se movió, el pestillo, como le dicen ustedes? La, de la puerta. Eh, la puerta. La manilla. La manilla. Ahí está, se movió sola. No. Oh. Entonces, enseguida le buscamos la explicación racional. Oh. Y le dije a Alberto, ¿tú moviste? Me dijo, no, abrí la ventana y puedo hacer un golpe de presión claro. en la puerta. Pero es muy diferente a que se mueva. Claro, a girarla. Que gire. Exacto, y no fue que lo vi con la vista periférica, lo observé directamente que se estaba oh. moviendo. Entonces, cuando eh, salimos, Alberto me dijo, trae tus equipos y vamos a ver si sucedió algo extraño. Y en ese momento, eh, midió 60. ¿Y eso ¿Qué decir? Es o sea. como que lo pongas en una planta nuclear. Pero quizá hay mucho más de una persona. No, porque después era un festival de voces y cosas. Exacto. ¿En tu casa? Sí. No, voy a ir a la ¿Y oye, ¿Dónde vives? ¿No era Claudio Reyes que estaba...? <risa> bueno, ¿no? Ahorita voy a ir a tu casa. ¿Dónde Alberto? vives? Vivo en eh, Lo Pinto, eh, donde está el cruce, el antiguo cruce de Lampa. Sí, claro. En Lo Pinto, una parcelación de que son lugares muy. Histórico. Sí. Es sí, como claro. Maipú. Es como Chicureo. Chicureo. ¿Sí? Chicureo claro. es un lugar chicureo. tremendamente chicureo. histórico. O sea, chicureo era cementerio, eso significa. Oh. Claro. Por eso me sorprende lo que tú dices. Me sorprende por eso. Oye, yo muy Yo te quiero preguntar, Ignacio, o sea, con todos los años de experiencia, ¿no es cierto?, que has tenido, ¿qué es lo más impactante? ¿Qué es lo más. ¿Fuerte qué has vivido, qué has presenciado? Eh, lo más fuerte como investigador siempre es la manifestación física, es decir, eh, cuando se ataca al investigador, ¿verdad? Y también lo pudimos documentar en el programa Rastros, eh, que me salieron tres arañazos en la pierna, ¿verdad? Cosa que es bastante habitual en la investigación, y más que nada en los fenómenos, en los lugares oscuros o de energías negativas. Uh -huh. eh, ...comienza debilitándote el lugar... ...uno empieza a confundirse... ...uno empieza a perder la noción del tiempo... ...a tener sentimientos que no te pertenecen... ...como si yo ahora empezara a sentir odio por ti... ...o por alguien o... ...te ...sí, en cierto modo... ...te afectan de tal manera que uno se va debilitando... ...porque va perdiendo eh, la noción... ...y en ese momento... Eh, ...sentí el ardor en la pierna... ...y sentí los, los arañazos... ...y se filmaron... ...y eso es lo que le da más credibilidad... Eh, ...mientras surgían... Es decir, no es que yo me levanté y estaban ya. O sea, mientras surgían. Generalmente las energías son, son negativas las que se presentan. ¿Cómo tú, cómo tú eh, recibes la, eh, energías bonitas, positivas? Por lo general vamos a lugares eh, donde se denuncia este tipo de energía porque las manifestaciones son más fuertes. Y la energía positiva se manifiesta de otra manera, ¿sí? Que quizás eh, si la mostramos no sea tan, vamos a decir, mediático, el, el tema y para mostrar en un programa de televisión. Yo reitero esto, eh, no es ser sensacionalista, esto es documentar lo que la gente dice que claro, sucede. Y Exacto. que no necesariamente hay energías positivas, quizás ellas se fueron, y las que están acá ah, son es energías negativas. Blanche, eh, te a preguntar, eh, todo lo que investiga Nacho, eh, lo, que, lo que vivió Alberto, lo que, está, lo que vivió en su casa, eso lo podemos vivir cualquiera. Exacto. No. A ver, sí, lo podemos vivir cualquiera, pero en determinados tiempos. Pero, por ejemplo, en el caso Nacho, él lo vive diariamente. O sea, no necesariamente él llegó a lo que está por una casualidad. Ahora, quizás si Alberto, tú, eh, fueran investigadores, ya, les empezaría a suceder eso. Pero no fueron llamados a eso. Oye, tenemos... tiene un contacto bastante fuerte. Tenemos eh, una nueva experiencia. Recordemos que estamos en el sanatorio del barrio Flanque, en un lugar eh, con historia, abandonado hace muchos años en donde el equipo de Dance eh, pasó la noche junto con Nacho, eh, nuestro amigo uruguayo, investigador, eh, lleva tres años con el programa Rastro, y con eh, Alberto Verdad Castillo, nuestro invitado. Vamos a ver esta cuarta experiencia que vivieron en la noche hace un par de noches atrás y que eh, la tenemos, eh, por supuesto, para ustedes acá. Alberto, vamos entonces ahora a una sala donde murió una señora que cuidaba acá. Sí, efectivamente. Eh, bueno, hemos pasado por una gran cantidad de sensaciones distintas. Eh, primero, mucho miedo, ¿cierto? Ahora vamos a esta habitación, vamos a ver qué pasa. ¿Mm? ¿Esto está apagado? ¿Lo escuchó? ¿Alguien lo escuchó? Sí, yo, sí. ¿Lo vieron? Sí. Está apagado. Está apagado se escuchó sí, hizo un ruido sí yo también lo escuché sí. Bien. miren miren y, y subió de los dos lados subió tanto el, el meter como esto es como algo enojado eh es una sensación de, de, de enojo de furia solamente que nosotros estemos aquí y el ambiente. siempre ha sido igual desde la primera que que nosotros empezamos a hacer sinfonía incluso cuando jugamos Dijo que sí. Sí. Podés encender cualquiera de las cinco luces que tiene el dispositivo. Volvió a subir. Miren, ¿la vieron la roja? Sí. ¿Te molesta este ruido en tu cuarto? Bien. Hola. ¿Te ¿Escucharon? ¿Te ¿Escucharon el hola? ¿Vamos a ver qué pasa si lo apago? Miren, la roja por primera vez en la noche. Acá hay algo que está manipulando evidentemente el dispositivo. Eh, y que se manifiesta como, no sé la sensación que a ustedes, ¿no? Pero como de algo fuerte, molesto, como con cierto sentimiento de, de molestia. ¿Tu sensación es comparado a la que tenía ahí antes allá, que era más de paz? Sí, ahora siento algo distinto, sí, aunque me siento muy acompañado en el grupo. Pero siento, eh, no sé, percibo ese, ese enojo de la persona, de la entidad que hay. Durante la investigación uno ama lo que hace, se apasiona, y pero luego, cuando termina, tratamos de, de estar tranquilos, en equilibrio, agradecer, sea lo que sea, que se haya comunicado. Y, y partir con cierto equilibrio, ¿verdad? Cierta tranquilidad para que todo se mantenga como está. ¿Ya? Eh, yo voy a apagar el dispositivo y agradecer. Gracias. ¿Qué pasó ahí? Bueno... ¿Qué pasó ahí, Nacho? Eh, en, ese okay, lugar, en ese lugar... En ese lugar... Eh, vieron que se encendían otras luces del dispositivo sí, que sí. era la verde sola. Sí. Eh, lo que significa que, sea lo que sea que lo manipulaba, estaba más cerca de la antena, como tratando de agarrar la antena. Eh, por lo general, estas manifestaciones son como de mucha molestia, como de mucha furia. ¿sí? Eh, y fue la sensación, que, creo, Alberto, que compartimos en el lugar. no Todos. Exacto. Absolutamente. Y, y esto era solo el comienzo de una de las cosas más increíbles que nos sucedieron eh, y también de las cosas más increíbles que me sucedieron investigando aquí en, en Chile que nos, el director lo, lo debe tener pero lo vamos a ver este, lo pero, vamos a, lo vamos, está listo el video sí vamos lo vamos a, ver. a compartir con todos ustedes eh, oh. precisamente esta experiencia una de las más eh, impactantes que ha vivido Nacho como investigador y que presenció todo el equipo de AS lo queremos compartir con ustedes ¿Y está pagado está pagado Miren, miren. Quiero que, quiero que vean que mientras suena, observe. Quiero que, si, quiero que me diga, Gustavo, si lo tomás. Sí, sí. El off, ahí dejó de sonar. Pero miren, en off. Está apagado. Vamos a ver si fue casualidad. Estando apagado y, y la gente viendo que está el dispositivo apagado. Podés... ¿Volver a hacerlo a sonar? Se encendió de luz roja. Sí. No lo hizo sonar, pero se encendió de luz roja. ¡Miren, miren! ¿Lo estás mirando? Sí. Eso rojo y azul. El dispositivo, vuelvo a decir, miren. Está apagado. No tiene energía. Es tu manera de, decir, de decirme gracias, tal cual yo te lo dije. a volver a hacerlo, encenderla nuevamente para devolverme gracias. Y nos vamos en paz. Es el último esfuerzo que te pido. Creo que es increíble, no hay más para decir, ¿verdad? Un dispositivo que está apagado, disculpen que me tiemble la voz, pero estoy como emocionado en este momento, porque esto es evidencia de que algo, de forma inteligente ante mi pedido, con un dispositivo que ni siquiera tiene energía en este momento, enciende una luz y no solo enciende una luz, sino que hace un sonido en el momento que se lo pedimos. No es en cualquier momento, en el momento que se le pide. Así que esto es evidencia de que algo o alguien está manipulando esto. ¿Sí? Te vuelvo a pedir disculpas si me tiembla la voz, pero hay que sentir lo que se siente en este momento, las sensaciones que se tienen, y a veces es difícil eh, controlarlas. Pero me quedo muy feliz por haber documentado esto con ustedes ...en este momento, porque es evidencia, no solamente aquí, sino a nivel internacional... ...de que algo muy fuerte manipuló el equipo. Así que nada más. Uh, Nacho... Eh, <risa> <risa> Nacho <risa> para la gente <risa> incrédula... Uh -huh. ...para la gente que no, que no cree... ...para la gente que siente que, Ay, que la se la manipula tío. mucho... Eh, ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué acaban de ver? Lo que acaban de ver es un dispositivo electrónico que como cualquier dispositivo necesita energía para funcionar, batería, para que la gente lo entienda en la casa. Y ustedes vieron y, y el camarógrafo lo pudo registrar de que estaba apagado, estaba en off, ¿verdad? Y de todas formas, sin que le llegue energía eléctrica al dispositivo, se encendía. Y tú le dijiste, haz tu último esfuerzo. Exacto. Eso fue como lo más impresionante. Es fundamental también recalcar eso. Que no fue que se encendió estando en un bolso o estando en un coche, sino que se encendió ante el pedido. Exacto. Sí, sí claro. o sea, Él era Hoy... la energía, o sea, esa energía era lo que encendió la maquinita. O la hacía funcionar, digamos. Algo, Algo lo hizo, lo encendió ante mi pedido. Eh, y nunca me había sucedido de que un dispositivo se encienda sin tener energía. Yo le quiero preguntar a Alberto, ¿es tu primera experiencia paranormal? Sí. Eh, ¿O tú has vivido ver, Como investigación, es la primera vez que yo asisto a este tipo de, de, y, y por de, lo mismo, ¿cómo, de eventos ¿Cómo digamos. lo viviste? Eh, vuelvo a insistir, eh, con mucha paz, pero hoy día como que se me abrieron los canales Algo me pasó eh, No sé si es su gestión, pero ahí ustedes me tienen, sobre todo tú me tienes que ayudar O es que a lo mejor me llevé alguna, alguna cosa para casa, no sé, pero... Hoy día estoy con miedo, estoy con miedo, increíble. qué yo no sé... Eh, puede ser algo aquí, también postraumático. Es eh, lo que te quiero decir, sí. eh, lo que te quiero decir, yo ya estoy, estoy viejo, estoy grande, eh, vivo solo, eh, entonces puede, puede haber una sugestión, ¿cierto? Es o sea, algo yo que también, sienta mucho frío, ah, bueno, cuando sí. tiene sí, a veces sí, cuando sí, tiene tienes miedo y tiene frío. ¿Se asocia el, el frío con el miedo? Eh, sí. El frío, usualmente el miedo ya lleva el frío, pero Perfecto. las teorías, ¿verdad?, eh, del de de espiritismo y de la mediunidad, dicen que cuando uno tiene miedo y, y siente mucho frío porque está empezando a generar cierta sensibilidad. Ah, ahora, tan, tan, yo no sé, acá en el caso Eso. tuyo, puede ser que, que él haya llevado cierta energía que luego se va a ir. Se va a ir, se claro. van claro. ¿Por qué? Porque te digo, yo vivo solo y, y siempre he tenido energías positivas en mi casa. Ajá. Puedo estar solo eh, y tengo una casa con una parcela, entonces puede haber eh, mucha oscuridad afuera, eh, lo, el vecino está, no sé, a, bastante más lejos, lejos. claro. Y nunca he sentido miedo. Yo hoy día he sentido miedo. Pero yo no sé pasa, si es su gestión. Que yo creo que lo que Nacho hace eh, que yo le estaba observando la, la cara además es algo que el, el hecho de solicitar que, que se manifieste frente a una cámara también puede ser que se manifieste y lo siga Claro, no claro. Y cómo, Ignacio, tú te proteges frente a esas energías que te pueden acompañar en más de alguna Bien. oportunidad? Eh, un paréntesis cortito ¿Sí? respecto a lo que decían, científicamente eh, lo que se podría explicar es, es, por el tema del frío, que aquello que se manifiesta utiliza energía, todo es energía. ¿Sí? Eh, la, el descenso de temperatura puede tener que ver con que se toma energía del ambiente, ¿bien? Y eso hace descender la temperatura, ¿bien? Y, y eso... ...físicamente podría ser la explicación, ¿bien? Respecto a protegerse, eh, yo trato de no entrar en el esoterismo... ...en la metodología de investigación, ¿bien? Mi metodología personal, eh, incluso lo hice en la casa de Alberto... ...porque hay otras cosas que no contó él... ...que es que donde estoy se generó de repente humedad... ...que también es bastante habitual en las manifestaciones... ...el agua, los elementos son fáciles de manipular... Eh, y tenía un frío que no podía dejar de tiritar. No, no, no podía moverme del frío que tenía el otro día. Lo que hice fue centrarme, concentrar, pensar en mi libre albedrío, en mi voluntad. Eh, hay gente que hace mantraliza, ¿sí? Sí. Que, que hace meditación. Yo lo que hago es centrarme, trato de, de unificar. Hay gente que le llama la, la, uni, la unión de los chakras también. Y empezar a, a emitir como la fuerza interior, ¿verdad? Que sea lo que sea, si algo me siguió, si algo eh, vino conmigo, le empiezo a, a tratar de alejar mediante esta Oye, esta Nacho, eh, bueno el, el sanatorio de Franklin es muy conocido sí. en el circuito, digamos, en, en, en diferentes estudios de este tipo de fenómenos, porque tiene una historia potente. Uh -huh. ¿Te queda esa sensación sí, eh, después de haber pasado ahí esta experiencia? Sí, ¿Sí? sí, sí evidentemente. Claramente lo vimos. Sí. Pero saben que a mí me pasa algo con Nacho. Mira, yo, de verdad, ¿no? Mira, yo me acerco a él, yo me, me acerco es a él, a él te te y cosas? mira, si me erizan los pelos. Oh, yeah. sí, oh. Esa Eso es otra ¿Sabes? cosa, está, otra cosa, no, claro. Eso es Todo el rato muerta de, de frío al lado de él. Pero oh. muerta de frío. A ver, ¿y eso qué significa, Ignacio? Puede ser que la ande con una energía, sí, ¿verdad? ¿Puede andar con una energía ¿Sabes que estoy, Sí, yo no lo no quise de decir porque me dije, ah, no, te voy, te voy te a decir. Pero ahora que está hablando de las temperaturas, no, y yo he, he, visto... estado, he estado todo el rato muerte frío al lado y del... De hecho, tengo las manos heladísimas. No. No, vamos dale, dale. a Twitter. Un poco de la range, por favor. <ríe> yo creo... Marcelo dice, impresionantes las imágenes. Una pregunta... ¿Qué buscan ellos al responder? Saludos al panel. Besos, Carlita, de Marcelo. Besitos, Carlita. Marcelo. Buena pregunta. La pregunta, ¿qué buscan responder? ¿Qué buscan ellos al responder? responder? Porque hay, hay veces que se comunican, digamos, que está energía y otras que no pasa nada. Exacto. Eh, muchas veces lo, lo que dice la hipótesis es que cuando se manifiestan es porque tienen algo que decir, ¿verdad? Eh, y puede ser... Eh, de muy diversa la respuesta a la, a, a la pregunta del televidente porque quizás uno va a un lugar como el que fuimos donde hay eh, ciertas energías que se sienten arraigadas al lugar y le molesta la presencia de alguien como por ejemplo pasó con Alejandra entonces son se, se llaman eh, energías eh, que son eh, están a, adheridas al lugar y no se quieren ir a lo material verdad uh -huh. y buscan por ejemplo decirte acá estoy yo Vos no, no podés venir. Claro, protegen el lugar. Yo le decía a Alberto que lo, yo cuando estuve en Valencia lo que eh, estudié el, la temática esta específica, que es muy, muy difícil cuando sucede en el lugar donde uno vive. Porque si hay algo, una energía, o como lo quieran llamar, que no te quiere ahí, y vos te vas a vivir ahí, bueno, ahí empieza un tire y afloje, como se dice, entre vos y lo que está. Y ahí sí empieza a afectarte de forma física y mental. Oye, eh, te queremos no agradecer, Nacho, ron... por sí. toda esta experiencia no, no, que hemos tenido, de verdad. Junto al equipo de Adams, Nacho Esquivel, conductor del programa Rastro, de la televisión uruguaya, por todo lo que has vivido, Alberto también.